No puedo creer. No puedo creer lo que hiciste Sony, la verdad. We Hola gente como anda estamos aquí un nuevo video para este canal y esta vez sí por fin ha llegado la película de Venom, esa película de Sony aliada con Marvel, pero no con Marvel Studios sino con Marvel Comics ponele, que se centra en el villano del villano más querido, del superhéroe más querido de todo, el hombre daño obviamente, pero como ha salido tantas cosas malas, de, de que pensamos que esta iba a ser clasificación R y no fue así, de que iba hasta Spider-Man pero no fue así que iba a ser Carnage el villano hace como un año, pues sab sabemos que eso no, no fue así tampoco. Así que bueno, eh, ya con la mente sacándome todo el, no sé, el, el vaciarme el cerebro, ¿no? De o sea, todo el enojo a veces ¿no? Eh, miré la película, y a ver qué me pareció. La verdad, sinceramente, fue muy mal. Es muy mala para mí, es decir, la verdad, sí. Eh, es mala, pero tampoco es un desastre al nivel de, de Carl Woman o Los Cuatro Fantásticos 2015. Está por ahí, como un 4, un 5, le pondría más o menos. ¿Por qué no me, me, me gustó tanto? Por medio, creí que iba a ser por lo menos, ya que no iba a ser clasificación para 18 años, aunque a veces en los trailers se muestra lo contrario. En unas partes de la película que a veces ven un eh, come cabeza, algo así, pero a se salta, se nota la edición, Creo que antes sí, la idea que sí iba a ser de 18, pero hace que Sony se arrepintió y lo hizo para todo público. Bueno está, ¿de qué, ¿de qué trata la película? Parece que una nave espacial choca en Japón o algo así que, Creo que la nave era propiedad de Life Foundation Donde está el villano de turno, Carlton Drey Y parece que quiere estudiar los simbiotes Para que los humanos se fusionen con los simbiotes Para respirar en el espacio Sí, así idiota en la trama Pero, ¿qué podríamos esperar de los que escribieron eh, 50 obras de gay y la de Jumanji de La Roca? Y a lo posible para pruebas con humanos A los simbiotes y bueno, hay cada vez muertos Y, ya, y tiene. Tiene que ser compatible a un humano Para que su fusión sea completa Y bueno, así el caso de Eddie Brock Eddie Brock es interpretado por Tom Hardy Que aquí es el periodista Igual que en los cómics lo que es un periodista muy canchero Y se cree de todo, le va bien la vida Pero después fue una entrevista con Carlton bray Parece que le hace la bien posible Y bueno, parece que pierde su trabajo Hasta que en un momento inesperado de la película Él entra en los laboratorios del iPhone de ellos Que no tiene ni una cama de seguridad Se mete y un paciente le está en un experimento la balanza de y le pasa el de simbionte y así ya ya él conoce ya él y eh, se siente un poco raro no y después le oye una voz después ya muestra se revela a sí mismo y después la transformación de bien lo que más o menos resume así sin tanto spoiler o si digo algunos spoiler eh, tampoco te perderá de mucho abrigo eh? tampoco es una, una gran cosa que fue lo que me gustó bueno la la interacción de Eddie Brock con Venom si sí está bien tal vez un poco cómica de lo que esperaba es verdad que fue un poco más seria un, un poco más oscura la película obviamente pero sí la, la relación entre Venom y Eddie Brock sí ya me ha me agradado bastante y de cómo ese simbionte cómo interactúa con Eddie Brock se sí estuvo muy buena lo que sí no bueno ya sabemos está muy alejado de lo que hay en los cómics de que no esté Spider-Man ahí, pero bueno que se hace. Sobre Michelle Williams, Ayn Gwen, la pareja de Eddie eh, Un personaje re plano, no eh, nada rescatable, no la verdad me no me interesó para nada. Y sentí que en un momento la parte final digo hizo más o menos como hizo Wen Station a veces mandó, eh. Me resonó esa, esa referencia a propósito. Bueno, también me agradó solo una parte donde se convierte en si En un cameo algo así, más o menos. Aparte del cameo sí me gustó el, el cameo de Stanley al final. Se estuvo muy bueno que realmente para mí fue muy similar al cambio que hizo en spiderman 3 bueno esas fueron de algunas de las pocas cosas que me han gustado de la película el resto es básicamente un cliché algo sacado de la basura ponerle. la verdad el guión de la película es demasiado simple no sorprende nada no te muestra nada nuevo el, el villano de la película riot eh, la verdad es como un reemplazo de Carnage, ya que no aparece. No voy otro villano no lo a este. Y la verdad su personalidad no tiene sentido. Es malo porque sí. Y lo matan de la manera más estúpida que he visto. Y no voy a decir nada más para no, eh, no revelar tantos spoilers. Y nada más, es un villano completamente de de olvidable. Una cosa aparte, la interpretación del actor sí está bien. Pero eh, vuelvo a decir, el personaje en sí es un asco. Así ah, su relación de villano con Eddie Brock Puede que los simbiontes salga algo de rivalidad Pero los humanos en sí no, no, no hay justificación De porque es... No sé si se odia pero yo no, no había necesidad de que ellos Tampoco que fuera tan grave, no. no No se vio para el protagonista un villano un poco nada amenazante Y sus poderes de, de rayos El tipo malo con el simbionte con él son iguales que carne, es re obvio. Es igual a carne, pero con color color blanco y con el tamaño de ven Y nada más que sí, solo... Ah, hay una escena de la película que me ha gustado mucho, la verdad que me sorprendió un poquito más, pero nada más. Es una escena donde eh, Eddie Brock ya se convierte en Venom y se enfrenta a estos eh, Swag de, de los Estados Unidos la policía de Estados Unidos, ponele y esa escena está buena, las coreografías están bien hechas en algunos momentos puede que el CGI de Venom falle un poco, pero, pero bueno esa es la única acción me pareció buena en el resto de las peleas hay esa persecución de eddie brock andando en moto muy parecido con Rider que tiene nada que ver porque los cómics de eddie brock no usa moto um, la verdad demasiado chafa se nota en varias escenas que es un doble y vimos en los trailers y no no modificaron nada y, y esos drones que persigue protagonista chocan y con varios autos explotan de la nada son drones kamikaze eh, explotan con un fuego de color azul creo que se olvidaron agregar un efecto amarillo con él porque nunca he visto un, un fuego azul no sé díganme ustedes visto un fuego de color azul si <risa> eh, sí, la persecución con asco y nada más no tiene bueno, un momento de acción, más o menos el resto es comedia El resto es solo comedia algo buena que te puede hacer reír solo una vez y ya está Es una película que puedes verla como unas, unas tres veces, ¿no? Pero como solo ves un momento de la tele y ya está, eso es la película Así la batalla final es demasiado, lo hacen demasiado rápida y demasiado predecible. Ya sabes lo que va a pasar, ya sabes que Venom va a ganar eh, Mata a villano el villano de turno y bueno, capaz en, en Venom 2 que posiblemente va a salirse a afrontar con el villano que queremos, que es Carnage que después hablaré de ese tema más tarde así ah, siempre había una parte final en el, el tráiler que mostraban a, a Venom amenazando a un tipo que estaba por robar una tienda decía que iba a coger los brazos las piernas, hablaba demasiado eso no me da miedo que iba a ser como comedia en esa parte y bueno lamentablemente si sí fue comedia pero que se va a hacer y bueno, la escena es igual es decir, nos mostraron algo al final del trailer que pasa al final de la película. No Nos explicaron algunas cosas. ¿eh? Y nada más, la película ya termina así. Y sí, ya no hay nada más que hablar. Bueno, ya está. A las escenas post créditos, que eso es lo más importante. Que la verdad sí da, por lo menos, algo de esperanza en este universo de Sony y Marvel y en hacerlo. Si no querés saber los spoilers, podés... Eh, tengo que mirar la película después de ver este video, si no, mirarlo como quieras, no te perderás de nada. Bueno, la siguiente escena, la primera escena post créditos que a mitad de créditos. es a Eddie Brock eh, yendo a una cárcel a dar una entrevista a un asesino que nos revela que es que Kratos Casey, alias eh, Carnes en los cómics que nos dan indicio de que en futura, la futura película que va a salir va a aparecer este villano. Bueno, en la entrevista él le hace, hace unas preguntas, ¿no? Y ya nos revela que este es un asesino en serie ¿no? y que la parte de atrás donde está interrogando el escrito con su nueva sangre Bienvenido Eddie, ¿no? está lo loco que está y este personaje es interpretado por Woody Harrison. es muy buen actor, va a ser loco y la verdad si sí la actuación está bien salvo el, el las pelucas que le pusieron se nota que no se, se ve muy real se ve que no es tan real, digo. <risa> y dice el chabón de que cuando salga de la cárcel habrá una carnicería. Que en inglés se lucida como Carnes. Así que, sí, más que obvio que veremos al, al villano en la secuela. Pero que la hagan con clasificación de R o por lo menos a 15 más o menos. Con 13 no sé cómo va a funcionar, pero bueno, eso sea, hay, que, hay que ver. ¿no? Y una bueno, la segunda escena post postcritos es claramente una promoción a la nueva película animada que va a salir en diciembre de Spider-Man y the Spider-Verse. Que en este clip nos muestra a Mais con un traje como un disfraz de Spider-Man eh, visitando la tumba de Peter Parker. Pero al lado de él aparece otro Peter Parker, que es el Peter Parker de la dimensión, como vimos en Australia de otra dimensión. Así como pasa en los cómics de Spider-Man del 2012, no me acuerdo. Sí, esta película se basa en varios Spider-Man de varios universos, así que bueno. Acá mmm, eh, iba a preguntar a Miles, pero Miles le da con el, con el piquete venenoso, ¿no? Y bueno, lo desmaya. Después aparece la policía y se lo lleva, se lo lleva a, a Parker, ¿no? Para, para que no lo atrapen, ¿no? Y a Mike Miles también. Y comienza una persecución que La persecución de la película animada De Spider-Man Into Spider-Verse De la película animada Es mejor la persecución <risa> Que la película de Venom Y así que Sí, Spider-Man Into Spider-Verse Es una película que Se ve que lo que hicieron Tiene ganas ¿no? Así que Vamos a esperar hasta diciembre Y bueno, eso es lo que se ve En el clip ¿no? Y bueno, eso es todo Lo que hay que saber de Venom Este universo de Sony De personajes de Spider-Man Sin Spider-Man Aunque ya hay rumor Que dice que la película que describe, no sé en qué año va a salir, va a aparecer El Hombre de Año. No sabemos si es el de Tom Holland o otro, no sé, otro que se han inventado. Y bueno, la de Morbius, que creo que nunca dije en el canal, bueno, habrá una película de Morbius el año que viene. Y se verdad pues ya de Leto, el Guasón de DC, el Guasón Gangster como sea. Y, y bueno, eso es todo lo que lo que hay que saber, este universo que no Y bueno, ¿qué me pareció Venom? Bueno, es una película... No una mierda, creo que es de, para mí decepcionante No lo que esperaba La película pasable también Te entretiene, por lo menos un poco No voy a entretenía entretenida porque no me entretuvo al 100% Pero como un 4% me podía poner Pero bueno, que se hace, yo no soy nadie Así que, eh, bueno, eso es todo eh, Mi opinión sobre Venom eh, Ya dije todo lo que pienso Así que si te gustó el video Puedes darme un me gusta Puedes compartirlo y suscribirte Si quieres más videos como este y más gameplays y lo que sea, ¿no? Y bueno, a ver qué va a salir el próximo proyecto de Sonic y las demás películas de Marvel. A ver qué pasa con Spider-Man y Spider-Verse. Y creo que en diciembre también hay una opinión de Aquaman y y Aunque no se va mucho los personajes, así que trataré de averiguar un poco a ver. Para estar más ambientado en el tema. Así que, bueno amigos, eso es todo. Nos vemos. chao.